¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? La está la constancia que la la aquel día? Felicidades, la la la me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 yo quisiera que tu amor sea solo para mí Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Un día recordarás si un guenita de mi amor Al negro que te ha querido Y nunca te olvidará Al negro que te ha querido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 que tu amor sea solo para mí.